¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danish Y hoy os traigo la sensibilidad de nuestro amigo Wolfis Wolfis es uno de los mejores jugadores de Fortnite de mando, ¿vale? Es competitivo Y os voy a traer la sensibilidad que él tiene Y si queréis esta resolución que veis aquí, como muy estirada Aquí arriba os dejaré una tarjeta, donde hice un vídeo ayer o antes de ayer De cómo poner esta resolución y cómo subir más FPS, ¿Vale? Por cierto, a los suscriptores que ya sois de mi canal, eh, si queréis cofres, ¿vale? Si queréis cofres de Street Loot, donde podéis ganar pavos de Fortnite, lo único que tenéis que hacer es darle like y comentar tres veces en este vídeo, ¿vale? Tres veces, un comentario positivo, un comentario de tu idea en la página de cofres, que si no se ha registrado, vete a la descripción y te registras. Y tres, me tienes que decir eh, un chiste, ¿vale? Un chiste, para reírnos en el próximo vídeo, ¿vale? Ahora sí, voy a traerles la sensibilidad y más rodeos, no como otros youtubers que no voy a nombrar Que se pegan como 11 minutos explicando la sensibilidad, yo voy a ser muy directo, ¿vale? Y os la voy a enseñar y luego de enseñársela vamos a jugar una partida a ver qué tal se nos da con esta sensibilidad Bien, vamos a ajustes y nos vamos ya directamente a la sensibilidad Esta no es eh, la de Wolfie, ¿vale? Es muy parecida, esta es la que yo utilizo y es muy parecida De hecho es que es casi igual, lo único que cambia es esto al 2,4, ¿vale? Ya está, ahora sí que sí Lo tenemos aquí, Wolf lo tiene desactivado Lo de correr el automático comando Yo lo tengo activado porque me gusta más eh, Construir inmediatamente Esto sí lo tiene activado, esto lo tiene al mínimo Y vibración, importante desactivarla Porque la vibración lo que hace a veces es mover el joystick Sin querer y hacer eh, Que fallemos más balas, ¿vale? Aquí 2,4 en construcción Y 2,4 en edición Yo la tenía casi igual en horizontal 46, 46, yo la tenía al 47 ayer y de vez en cuando esto me lo suelo cambiar mucho, ¿vale? Pero yo soy la típica persona que como juega a mí, esto juega en teclado y en ratón, esto en teclado y en mando Como por eso tengo el logo de mi canal así, como un teclado y luego un mando porque juego en las dos Pero eh, juego más en mando, así que eh, esto me lo suelo cambiar mucho dependiendo de cómo esté yo en ese día Así que esta es la media Directamente, la que tiene Wolfie 46% está genial Luego potenciadores 0-0 y activado constru eh, Construcciones de Tania, ¿vale? Luego la mira, súper importante 9, yo la tenía el 7 ¿Por qué la tengo yo al 7? Porque Mi joystick está un poco roto, entonces Prefiero que sea un poco más lenta y ahora os Explicaré por qué, pero bueno Wolfie la tiene al 9, ¿vale? 9% Luego, eh, amortiguación De la vista 0 segundos Culpa de control de la vista lineal, importante, lineal. Eh, exponencial, si hay alguien que juega exponencial, os traeré una sensibilidad, ¿vale? Pedidmelo por los comentarios si la queréis. Decidme por los comentarios también si juegas exponencial o lineal, porque... Eh, muy poca gente juega exponencial y es un gran cambio de sensibilidad, ¿vale? Yo de hecho tengo un vídeo de cuál es la mejor sensibilidad exponencial, pero es bastante antiguo, así que yo traeré uno nuevo. Luego, zona sin uso, la de Wallfish es esta, 9 y 10. Ha hecho un gran cambio ¿eh? con respecto a la zona sin uso Pero veis Os voy a decir el por qué. Esto lo tiene desactivado, ¿vale? El pedal de control Os voy a decir el por qué. Yo esto me lo voy a subir Luego Ahora no Para que veáis cómo juego con esta Pero mirar, Mirad el joystick derecho ¿Veis? Yo no estoy tocando el mando Y está roto el joystick O sea, mira Yo toco el mando ¿Veis? Como mirar eso Se me va a mover solo, ¿vale? Seguramente El joystick ahora mismo se me moverá solo es que hago cualquier movimiento y ya está, mira hasta Mira, es que ves, se mueve solo Y luego este, bueno, más o menos este, se, este, esca, este puede escapar un poco Pero este sí que está medio roto Pero bueno, vamos a jugar así a arena, puede ser que jugamos Venga, vamos a jugar una arena, venga Vamos a jugar una partida de arena Y a probar la sensibilidad de wolf y saber qué tal se nos da Chicos, eh, suscríbanse a mi canal, ¿vale? Suscríbanse a mi canal que estamos regalando pavos todos los días. Estamos regalando en directo cofres de Streamloop, que es lo que mencioné antes. Que dentro de esos cofres puede traerles recompensas de pavos de Fortnite, skins gratis, baile gratis. Y más recompensas que podéis hacerme en mi directo, por ejemplo, joderme las partidas. Porque hay, hay cartas, eh, por ejemplo, en un cofre hay tres cartas. Pues hay, hay cartas, por ejemplo, que te dice, mátate... Suicídate o vete a pico solo esta partida Vete... No sé Ponte a bailar 5 minutos o algo así, ¿sabes? Algo muy random Estoy diciendo cartas muy random Pero hay montones de cartas muy graciosas, gente Y bueno, la sensibilidad de Wolf Las estoy probando con ustedes, ¿eh? No la he probado nunca Es parecida a la mía <coughs> Ay, mira. Con esto del polvillo aquí, mira Ah, y por cierto, si queréis quitaros el Impulse lat del, del mando Tranquilo que también tenéis el vídeo que mencioné antes, ¿vale? El de subir FPS, poner eh, la resolución y quitar el input lag Aunque ahora mismo tengo mucho input lag, no sé por qué Pero mirad esto Parece que tengo macros Bueno, de momento pinta bien la puntería Vale, bueno, está bien, está bien Lo que está como un poco bugadillo, ¿no? El juego, lo veo como raro Sí, bueno, que, que no está bugueado, dice. Madre mía, las texturas, tú. Las texturas, madre mía. Uff, esto no me gusta, eh. La de edición es muy lenta para mí, eh. Muy lenta, bro. La puntería está bien, pero la, la construcción de. O sea, esto de edición. O está. O está muy lagueado el juego, o. A ver, voy a mirar si tengo una página abierta, la gente. No sé yo, a ver, voy a quitar estas páginas de aquí, o sea no debería quitar tanto rendimiento tampoco. A ver chicos, el directo se ve bien, ¿no? El directo se ve bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. El directo. A ver, vamos a jugar la partidita ahora. A ver qué tal se nos da. No sé por qué se está jugando mucho el juego ahora. Pero bueno. Let's go. 2017 puntos, ¿eh? casi 2021. Ay, que tengo el mando roto, con razón Que mi hermano me ha dado el mando roto Es que es normal, tío Bueno, gente, a ver si me da tiempo a cambiar de mando Nada, igual eh, Voy a jugar con este mando una partida Luego no, creo que pase nada Pero es que de verdad lo mato, tío Me ha traído el mando roto Qué oportuno, ¿no? Bueno, yo les traje la asesina de Wolf Y cada uno tiene su mando, así que yo El problema es mío, no de ustedes pero bueno, voy a jugar un poco peor Porque tengo el mando roto y si se, se nota O sea, lo noteo, al, vamos, lo noteo al instante Tengo un tío aquí Mirad el aim, mirad el aim Atentos al aim, eh. Ahí está el aim Wow Es increíble lo, lo que le he hecho ahí El pobre loco División 5 y sigue habiendo gente mala Me gusta, me gusta Madre mía, tío que me, me, Después de estornudar Me han entrado unos mocos Que no veas Tengo mocos ahora Bueno eh, Mira, no me puedo agachar Está rota la... No me puedo agachar Mira, ahora Me cuesta mucho agacharme Está muy roto esto Madre mía, tío No tengo ni papel para sonarme Está increíble Vaya directo de... <ríe> Ojo, oh, esta escopeta está muy rota, muy rotas. Por cierto, gente, yo les recomiendo Coger la escopeta esta Madre mía, qué rota está Da igual cual sea, si es Larry también, ¿sabes? Voy a buscar gente ya, si me muero, pues muero Ese tío sí es bonillo. Tío, me quería agachar y no he podido Tengo mandos muy, muy rotos, ¿no? Mirad ese aim. ¿Habéis visto ese aim? Impresionante. Parece que tengo aim. Parece que tengo aimbot, bro. Increíble, no, me encanta esta sensibilidad. Esta a ver, voy a probarlo con el otro mando luego. Porque si me voy ahora puede que me maten básicamente, y se queda feo el video directamente. Así que... Vamos a seguir jugando con este mando Porque sería muy feo Dime de la habitación Es que no tengo ni siquiera editor de vídeo ¿Por qué? Porque he tenido que resetear el ordenador Y como que... No me acuerdo cómo hice para descargar El programa de edición este de Filmora gratis Pero bueno Es que como que pagar ahora mismo no Ay, hay, que, hay alguien Vale, vale Sí, no, no puedo echarme, tío. Qué, qué mierda es esta. La prefiero a esta. Vale, pues este GG, tres kills ya. ¿Y dónde está el otro? ¿Qué está haciendo? ¿De dónde? Ahí, está ahí. Sí, sí, escóndete ahí que Bueno, me voy a tirar una flechita Y no me puedo agachar Porque tengo el mando roto Increíble Qué raro, bro Que no le dé ni una bala Hombre, la accesibilidad es buena eh. Me la juego Increíble campero de mierda, bro Increíble campero de mierda, tío. Pensaba que no tenía joveta o que me está disparando con la mierda esa. Pues, pues voy a, a 4 ya está, tío. Ahí estamos, joder. Qué pesada. Madre mía, cuadro kills. Hay gente muy pesada, bro. Las pimientas me las llevo Uf, tía, pensaba que no tenía materiales Me estaba asustando ya Vale, y... Pues ojalá Estuviera el mundo bueno, tío Yo en teclado, chicos Si queréis que les traiga una sesión en teclado eh, Yo las puedo traer tranquilamente El día siguiente Hoy A partir de hoy, mejor dicho eh, Voy a intentar subir vídeos todos los días, ¿vale? Por la mañana grabo y por la noche hacemos directo es lo que voy a intentar hacer toda una semana Porque tengo una semana libre sin instituto Y esto es lo que va a pasar en verano seguramente En verano voy a intentar hacer directos y vídeos todos los días Vale, quiero crecer como nunca este verano Sobre todo que estoy ahorrando puntos del canal de Visens En el canal de Visens de Twitch <risa> Estoy intentando conseguir los 300.000 puntos para que me haga un host Para, no sé Para intentar traer comunidad, tío Porque últimamente, a ver, últimamente sí estamos creciendo bastante pero no como me gustaría O sea, todavía, todavía falta un poquito más Y eso Falta una llama Hay una llama Eso no, no, había una llama aquí de sí, ahí está Vamos 4 kills, casi top 25 Está bien, está bien Este pico en verdad está chido ¿eh? Me lo dijo un seguidor Que me lo pusiera y en verdad está guapo Me quiero poner que por cierto, en los cofres chicos también pueden traer cartas como elegir la skin que tú quieras que me ponga y esas cosas. Perfecto, oye, odio mucho que no me pueda agachar porque soy la típica persona que siempre se está agachando en los juegos. ¿eh? Mira, oh, me agaché, que guay. Le cuesta mucho, pero mucho. Vamos allá. Tengo tres pimientas y esto va de locos. Vamos allá Uah, ¿Habéis visto cómo se me ha movido el mando? Se me ha movido solo, tío Se me ha movido, se dice así, ¿verdad? Se movió solo Bueno, se, ha, se movió solo, mejor dicho. yo sé <risa> Se ha movido, creo que no se dice Oye, pero... Ah, vale, vale Pensaba que me iba a estampar contra los árboles No veo a nadie Vale, top 25 Perfecto Vamos a Liga de campeones Chavales Que nunca he llegado a mi vida Siempre me quedo Estancado en el división 7 Siempre me quedo Como a 500 puntos De Liga de campeones Pero nunca he llegado. No sé por qué tío. Si en verdad No soy tan malo Pero yo siempre Soy la típica persona Que va a rusear A flea A rusear Todas las partidas de arena y se la suda fleje los puntos Y por eso pierde mucho Ahora porque estoy división 5 Y solo quitan 20 puntos Pero En verdad Soy la persona que va a rushear siempre hasta un liga, Aunque esté en una liga y División 8 O 9 Entiendo aquí a ver si lo puedo matar Buah, amigo Uff Pensaba que me iba Pensaba que se iba a girar para darme. Ahí está, 45 de headshot. buah ¡Wow, me ha dado. Mira esto. <ríe> me encanta dar la vivienda, pero Es algo muy otaku. Buah, wow, casi me mata, eh, GG, bro Muy buena, muy buena, la verdad que me ha sorprendido o sea, ese tiro De momento en el line me encanta, eh De momento en el line me encanta No está nada mal Buah, wow, el mando se me mueve solo, bro Qué, qué brutalidad esto Mira, mira, mira, es que está muy roto, bro Roto el just izquierdo y el derecho Los dos se han reventado. Es que mi hermano le da unos golpes que flipas. Por eso yo tengo un mando solo para mí. Que también está roto, pero no tanto. <ríe> la pobreza, ya vale. La pobreza hay crisis. No puedo comprarme un mando nuevo. Y no puedo comprarme ni siquiera... Una RAM para el ordenador. Porque por eso la gráfica... Por eso tengo estos gráficos de mierda. No me cargo las texturas porque tengo... 8 de RAM y. No tengo ni siquiera discos SSD. Y el procesador no se cuyo botella. Es que tengo muchas cosas en contra. Pero bueno, mira, gracias a esta resolución y a los. Ya las cosas que les dije en el anterior vídeo. Tengo 160 FPS constantes casi. Hostia, bro, pero ¿dónde está el tío este? ¿Dónde está? Está ahí arriba. LOL. Vamos de arriba también. Ahora mismo llegamos a top 15, ¿eh? pero mira cómo hace. Está así, para arriba. Qué guay. Vamos para arriba. No. Ahí. Vamos a empezar a subir ahora. Perfecto. Aquí va a haber alguien, aquí. ¡No! Bro, pero no, si llegaba de sobra. Y 2.16. Soy más gafe de mierda. Soy un gafe de mierda. Bro, que muera de esta puta forma. Es vergonzoso, pero bueno. Chicos, ya me habéis visto la sensibilidad. Es bastante buena. No sois gilipollas como yo y se tiren pensando que la tirolina sí les iba a coger. Pero bueno. Eh, chicos. Lo siento mucho por ese final. <risa> Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dale like. suscribiros si no estáis. Y hasta el próximo vídeo, gente. Adiós.